Oh, oh, oh, oh, sabes que te amaré, sabes que te valoraré, nunca te abandonaré, mucho menos te dejaré, yo te amaré hasta el fin, para mí eres una flor de diferente color. El amor que siento por ti, baby No me lo puedo sacar de mi mente Si solo pienso en ti, mi nena Mi corazón se siente mal Cuando no me haces caso No quiero entrar al fracaso Baby yo solo soy tuyo Lleno de todo el orgullo, baby Sabe que yo soy lleno del orgullo de ti Porque si tú sabes que te amo muchas veces a ti Y tú sabes te digo cosas bonitas para ti hey. Que solamente contigo puedo triunfar Mi futuro porque solamente pienso en ti Porque eres la chica más hermosa que conocí en mi vida Y nunca te quiero dejar ey ey Por eso yo canto esta música Diciendo que te quiero a ti No te quiero dejar Mucho menos no te quiero olvidar Porque tú eres mía Yo soy tuyo mi nenecita linda Sabes por ti yo daría mi vida Porque sabe conmigo tú y yo viviendo al fin del mundo hasta que la muerte, no separe Estaremos juntos Pero si tú estabas primero yo te recordaré Muchas cosas y tiempos bonitos que pasé contigo Igual cuando yo me voy lo pesarás Igual solamente tú y yo oh, oh, oh, oh. Toda la gente bailando, toda la gente gozando Toda aquí la gente lo sigue triunfando Todos están bailando para que tú ya sepas, toda la gente lo sigue gozando Muchas veces están luciendo, escuchando Mucha gente lo sigue cantando, olvidando Recordando los viejos tiempos Pero ahora estamos en el actual Cantando muchas veces, ahora vamos a hablar Muchas cosas, vamos a interactuar ey.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 Sienten mal cuando no me haces caso, no quiero entrar al fracaso, baby. Yo solo soy tuyo, lleno de todo orgullo, baby. Juan Calvage, los tres producen records, bien